Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumore como un chisme aquí siempre se los contamos como primicia. Antes de dar inicio y como siempre cabe recordarles que se suscriban a este canal, que también activen la campanita de notificaciones para que vean todo el desenlace de nuestras noticias y compartan el canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que seamos malos, que hagamos parte del cambio sigue nadando contra la corriente el gobierno dictatorial de Nicolás invitó a Rusia a acompañar las elecciones regionales y locales las propuestas del embajador ruso el cual sugirió a la represión chavista suscribir un nuevo protocolo de cooperación entre los organismos electorales de ambos países Pedro Calzarilla presidente del Consejo Nacional Electoral chavista invitó el pasado martes al organismo electoral de Rusia para que acompañe comisos regionales y locales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre. Por medio de un comunicado de prensa, el CNN informó que Casadilla extendió la invitación a través del embajado ruso en Caracas, Sergei Melik Baldassar, con quien se reunió en esta misma jornada para abordar los temas de cooperación electoral. Asimismo, el embajado ruso invitó a Casadilla a suscribir un nuevo protocolo de cooperación. entre los organismos electorales países los cuales han mantenido relaciones de intercambio al menos desde 2012. Calzadilla también se reunió con el embajador de Turquía en Venezuela, Zedkin Mutepailogo el pasado viernes para fortalecer la cooperación en materia electoral entre ambos países. De acuerdo a lo que se habló en dicha reunión, Mutepailogo manifestó a Calzadilla en el interés de su país de enviar una delegación para acompañar las elecciones de noviembre. El diplomático además extendió una invitación a Calzadilla para que visite Turquía y pueda explorar asuntos de cooperación con su contraparte turco. El embajador turco expresó el compromiso de su país en enviar una delegación para acompañar las próximas elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 21 de noviembre, destacando la importancia de organizaciones internacionales que acompañen esta significativa actividad. Recordemos que los dos últimos procesos electorales en Venezuela, uno legislativo y otro presidencial, han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerarlos fraudulentos y que no han contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unos comisos democráticos. Según la oposición y parte de la comunidad internacional, los principales se deben a las inhabilitaciones políticas de opositores conocidos o la intervención ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de las directivas de los partidos más grandes que se operan al Chávez. Nicolás confirmó negociaciones con la oposición en Venezuela, cosa que desmiente Guaidó y la mayoría opositora. De igual manera, Nicolás confirmó las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela y aseguró que se están llevando a cabo intensas negociaciones con la oposición para ampliar las garantías electorales. El profesor Nicolás, en una entrevista eh, con el medio estadounidense Bloomberg, afirmó que se están dando los primeros pasos para un diálogo justo con la oposición. Se le preguntó sobre si van a cumplir los requerimientos de los observadores internacionales para las elecciones el venezolano aseguró que todos están invitados. Según él, fueron enviadas invitaciones formales a centros importantes de pensamiento político, especiales electorales y organizaciones internacionales, entre ellas la Unión Africana, como lo nombramos anteriormente, la Unión Europea y la ASEAN, así como también observadores de Estados Unidos. A pesar de que el propio Guaidó y gran parte de la oposición niegan cualquier acercamiento, supuestamente Nicolás asegura que hay una negociación intensa y diversa con todas las oposiciones, y pueda que tenga razón. Con el esquema de que en Venezuela no hay una sola oposición, Nicolás prima que hoy por hoy hay intensas negociaciones para ampliar las garantías electorales, con vistas a las mega elecciones del 21 de noviembre, que muy pronto va a haber buenas noticias de nuevas garantías para esas elecciones. Dando un discurso poco creíble, Nicolás, como si no hubiera pasado nada extraño en las elecciones pasadas, dice tener organizado las garantías electorales para propiciar unas elecciones transparentes y verificables que se van a ampliar en función con la negociación política que se están dando con todos los factores de la oposición. Y bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestra noticia. Como siempre, una vez más no se les olvide suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que vean paso a paso y día a día cómo avanzan las noticias. Y también compartan el canal con sus amigos y familiares en redes sociales. Recuerden que esto es hacer parte del cambio. Hasta una próxima oportunidad y chao chao.